Bueno, en primer lugar quiero saludarle al doctor, eh, buenas noches, nuevamente estoy en la entrevista y me agrada mucho. Bueno, esta, esta oportunidad voy a explicar sobre lo que dijo mi mamá, este, como ella dijo, acá en, el, en la comunidad, en, en el hogar más que todo, su función de ella es este, atender a los niños, a, a, a, sus, a sus hijos este, atenderles más que todo y hacer trabajos de artesanía porque eso es lo que lo que hacen la, las, las madres shipas o sea su trabajo es artesanía porque de esa forma también ellos buscan su, su recurso de cómo de cómo este de cómo mantenerse y cubrir más que todo las, las necesidades y eso es lo que mayormente hace eh, acá en, en el hogar, es, su función es de ella es solamente, este, eh, más, más que todo eso, no, no solamente, es, eh, hay varios que hace no solamente la este cómo se llama, este, atender a los niños, ella también trabaja, aparte de, de este, hacer la artesanía y eso es lo que lo que mayormente ella, este, lo que mayormente es, es su función. Y eso le dijo ella como ya, ya hemos escuchado y eso es lo que quiero decirle lo que dijo con respecto a lo que ella ha hablado. Eso es todo.